La sala no encuentra otra explicación que Arias Leiva, previendo que saldría a la luz pública el fraude y la apropiación de los recursos mediante la división de predios, quiso anticiparse para dar explicaciones acerca de lo que él había permitido y no que las dieran las personas de los grupos familiares y empresariales favorecidos con su conducta. Tales hechos prueban el dolo con el que actuó al disponer de los recursos públicos para entregarlos a terceros sin justificación legal. La sala no encuentra que la pena de prisión impuesta al acusado sea injusta y excesiva. Por el contrario, respeta el proceso de motivación, es proporcional, necesaria y fundada en los términos de la acusación. En mérito de todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión Penal de la Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve confirmar la sentencia proferida el 16 de julio de 2014 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual condenó a Andrés Felipe Arias Leiva a las penas de 209 meses y 8 días de prisión, multa equivalente a 50 mil salarios mínimos legales mensuales vigente e intervisión de derechos y funciones públicas por el mismo laxo de la sanción privativa de la libertad y además a la inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas dispuesta en el artículo 122 constitucional con la modificación introducida por el acto legislativo número 1 de 2004 como autor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y heterogéneo con peculado por apropiación agravado en concurso homogéneo contra esta decisión no procede recurso